Buenas tardes, me llamo Paul Vargas, soy el director de sucursal del equipo de Brenda Casas con Citywide Home Loans. Estoy aquí para darles una breve actualización acerca del estado del mercado de hoy de bienes raíces en Las Vegas. Estamos ya alejándonos más de la recesión. Uh, precios de casas están subiendo, los intereses han subido, también han sido muy activos últimamente. Eh, no quiere decir que no tenemos unos muy buenos precios y unas muy buenas ventajas hoy en día. Nosotros somos uno de los nueve mercados más afectados por la recesión, pero somos uno de los únicos dos que todavía los precios no han llegado a los precios que teníamos antes de la recesión. Lo que quiere decir que todavía tenemos un muy buen ambiente de intereses y un muy buen ambiente también de precios de casa pero hay que tomar acción ahora mismo para poder tomar ventaja de los dos. Eh, también ventas de casas nuevas, eh, tenemos un boom ahorita también de eso. También han visto, si pueden ver también, se pueden dar cuenta de que hay mucha construcción hoy en día también. Esa es otra opción también para considerar y uh, es muy activo el mercado en ese, en ese aspecto también. Eh, en cuanto a lo que se requiere a embargos y short sales, ¿no? ventas cortas también, no estamos viendo mucho de eso, así que si esperan tener ese tipo de, de casa o de compra, de pronto van a necesitar un poquito de paciencia porque ya no hay tanto de eso en el mercado. Eh, el inventario está abajo eh, y así por lo tanto entonces tenemos mucha demanda con las casas. Necesitan ustedes una aprobación sólida también para que ustedes puedan ser competit competitivos en el mercado de allá afuera califiquen con nosotros, tenemos la experiencia para poder ayudarles con eso. Nuestro número de teléfono aquí es el 702-499-6556. 702-499-6556 y esperamos su llamada y poder ayudarles con uh, su préstamo de casa. <música>